Buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es David Pino Alonso, soy profesor de castellano y en este video me gustaría entregarte algunos consejos para realizar un buen currículum oral en, en estos contextos de pandemia. En primer lugar, antes de grabar, considera dos aspectos principales. El primero de ellos, uno lingüístico, ¿qué es aquello que pretendes decir? en qué parte se va a estructurar tu CV oral y cuáles son aquellos puntos por los cuales debes pasar antes de terminarlo. Y en segundo lugar, aquellos aspectos que son parte del ambiente y que de todas maneras repercuten en aquello que quieres decir, como son la luz, el contexto que te rodea, el ruido ambiental, tu vestimenta u otros aspectos que pudieses considerar. A continuación, considerando que estamos en una pandemia y todos nos encontramos en nuestras casas, separa aquellos aspectos que puedes controlar de los que no. ¿Puedes pedirle a alguien que baje la música? ¿Puedes sentarte en una habitación que no tenga nada alrededor y que destaque solamente tu persona? ¿Cuentas con una cámara profesional que te permita obtener una mejor calidad o mejor sonido? ¡Perfecto! Utilízalos. Y si no, ...pues utiliza lo que tengas, porque estamos en una situación anormal... ...y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esas diferentes circunstancias. En mi caso personal, yo puedo escoger la vestimenta que me pongo... ...puedo escoger cómo, eh, qué palabras utilizar... ...pero no puedo escoger ni mi contexto, debo estar en esta habitación... ...debo tener esta luz y debo tener también el ruido o las personas que me rodean... ...por lo tanto... Debo tratar de seguir de todas maneras y hacerlo lo mejor posible. Para eso, céntrate en las palabras y en aquello que quieras decir. Y lo demás lo irás mejorando con el tiempo. Pues nada impide que en el futuro puedas volver a grabar este video si lo requieres o si alguno de esos aspectos ambientales han mejorado. En segundo lugar, me gustaría que tomáramos en cuenta algunos aspectos propios de esta forma de comunicación. No olvides que la oralidad y la escritura no son exactamente lo mismo. No pienses que un CV escrito va a ser exactamente igual a tu CV oral. Hay algunos aspectos que, que son propios de la naturaleza, la oralidad, que no se pueden plasmar en el texto escrito y al revés también. Piensa que actualmente, en la mayoría de los países que yo conozca, los CVs no llevan fotografía. Sin embargo, en un texto oral, tu cara... Y tu postura es tu primera carta de presentación. Por lo tanto, debes considerar ese aspecto antes de hablar. También, la naturaleza oralidad es completamente diferente. Además, debes tomar en cuenta que el CV oral permite un conocimiento mucho más integral de tu persona. Porque se conjugan en un mismo momento, tanto tu imagen, tu voz y aquello que quieres transmitir. Por lo mismo, cada segundo es importante. Y, por lo mismo, tu CV no debería durar más de un minuto a un minuto y medio si tienes muchísimo que decir o si tu CV es bastante más abultado. sino no, ciñete en aquellos aspectos más fundamentales. Ahora vamos a describir las distintas partes que debería tener tu CV oral. En primer lugar, evidentemente, los datos personales. Debes presentarte. Debes decir tu nombre y tu profesión u oficio. También te aconsejo incluir tu correo electrónico. En relación al teléfono, yo creo que depende. Si tu CV oral va a circular de manera privada a través de correos electrónicos o tú vas a dar acceso a ese video solamente a aquellos posibles reclutadores o posibles empleadores, entonces me parece bien. Si no, en mi opinión, me parece que el teléfono es una información más sensible y personal y por lo tanto lo incluiría una vez que se establezca el primer contacto. A continuación, debemos referirnos al cuerpo de nuestro CV, a nuestra formación académica, a nuestra experiencia laboral y a nuestras otras habilidades que sean destacadas y que puedan ser también comprobables. El orden de presentación de estas partes va a depender de tu situación personal. Si tienes poca experiencia y eres muy joven, te aconsejo partir por tu formación profesional o tu formación académica con el fin de poder destacar este aspecto. Por otro lado, si no tienes tanta formación académica, pero has trabajado muchísimo en cierta área y estás postulando un puesto similar, entonces comienza por esa experiencia. De modo que siempre debes partir por aquel aspecto que sea más fuerte. Por otro lado, en relación a las habilidades, procura que éstas sean realmente comprobables. ¿Y qué quiere decir esto? No aconsejo en el CV decir que trabajas en equipo o que tienes liderazgo si no eres capaz de comprobarlo de alguna manera. Sin embargo, hay otras, hay otras habilidades que sí son bastante comprobables, como pueden ser los idiomas que hablas. Entonces, en ese caso, sí procura decirlo bien y los certificados que apoyan esta habilidad. O si dices que manejas algún programa de edición, pues utilízalo en este video. Si no, pues es mejor omitir. Por último, para cerrar tu CV, te aconsejo repetir los datos de contacto. Y en esta sección, además, solo si es pertinente, entregar tus redes sociales. Pero ojo, no todas. Solo aquellas que sean pertinentes o que le puedan servir a tu empleador para conocerte mejor como LinkedIn u otras redes sociales que son académicas. Facebook o Twitter me parece que no serían adecuadas. Sin embargo, además te aconsejo que de todas maneras bloquees la entrada a estas redes sociales eh, a personas que no sean parte de tus contactos, porque de todas maneras te aseguro que las van a mirar. Para concluir este video, me gustaría darte algunos consejos finales. En primer lugar, tómate tu tiempo para editar el video. Hablarle a una cámara no es fácil. Y además, si no tienes experiencia, el tema de la edición, de la voz y del nerviosismo también son aspectos que debes trabajar. Por lo tanto, si a la primera no te sale, no te desanimes. Yo mismo he grabado este video varias veces. En segundo lugar... No te olvides de las personas que puedan tener sordera o ceguera. Por lo mismo, te aconsejo que integres subtítulos en tu video y también que digas de una manera oral toda la información que sea más relevante, como por ejemplo tu correo electrónico. No, que no te baste simplemente con escribirlo o con ponerlo en la pantalla. Deletréalo. Y por lo mismo procura que tu correo electrónico también sea formal, o al menos, que no tenga una, manera, una forma extraña que puede provocar rechazo en un futuro empleador o en un futuro reclutador que esté viendo tu video. Por último, no te olvides de los aspectos verbales, no verbales y paraverbales de tu video y de ti mismo. Tu movimiento de manos, tus gestos, el volumen de la voz, que todas aquellas palabras que estás diciendo se entiendan. No te martirices tampoco si en algún momento no dijiste una S o si no pronunciaste de manera absolutamente perfecta, porque todos tenemos dialectos diferentes y maneras de hablar diferentes. Por lo tanto, sería un poco traicionar su propio dialecto, por ejemplo, en el caso del dialecto chileno, pensar en decir todas las S cuando estoy hablando. Se ve raro, ¿cierto? Por lo tanto, eh, no trates de hablar de una manera tampoco que sea mentirosa o demasiado poco natural. Pero evidentemente que si hay alguna palabra que definitivamente no se entiende y que es clave para eh, que sea transmitida, entonces procura simplemente grabar nuevamente esa sección en el video y no, y no pasa nada. ¿Bien? Con esto entonces quisiera concluir. Muchas gracias por tu atención y espero que estos consejos te puedan ayudar a mejorar tu C.V. oral. Mucho éxito y saldremos de esta.